Muy buenas, eh, soy Emilio Márquez y seáis bienvenidos a un nuevo live en mis canales. En, estamos en, en directo en IKID Live, en Twitter, en YouTube, en Twitch y en Facebook. Durante la media hora aproximadamente que, que tenemos por delante, vamos a hablar acerca de eh, tecnología, eh, con temas bastante interesantes e invitados que realmente os, merezco, os recomiendo estar muy atentos a lo que nos pueden decir eh, durante la tarde de hoy, porque eh, sin duda alguna el, todo lo relacionado con tecnología eh, adquiere una, una importancia vital tanto para profesionales como para empresas en los tiempos en los que estamos en este momento. Y para empezar este, eh, este live acerca de eh, tecnología, eh, vamos a empezar con Daniel Pérez, director de tecnología de Page Group. Muy buenas, Daniel. Muy buenas, Emilio. Muchas gracias por, por invitarme. A ti por aceptar la invitación y a participar en este live que espero que sea bastante dinámico y que a la audiencia le resulte muy interesante. Si nos podéis confirmar, los que ahora estáis entrando en, en audiencia, si nos podéis confirmar que se escucha y se oye bien, os lo agradezco inmensamente. Eh, para quedarme más tranquilo. Y si me podéis dejar un comentario, lo agradezco. Entonces, eh, Daniel, por ir empezando a ir al grano, te quería preguntar acerca de cómo han reaccionado las empresas en sus modelos de trabajo con los profesionales IT eh, a día de hoy, en este momento de pospandemia. Muy bien. Pues bueno, eh, lo primero que diría, y yo creo que eso tiene mucho interés, es que han, han reaccionado con preocupación. Eh, con preocupación de cómo eh, entender mejor el perfil IT, cómo atraerlo mejor, cómo retenerlo mejor y cómo desarrollarlo mejor Y creo que esto respecto a, a la, bueno, pues antes de la pandemia y al resultado de tener una pandemia en medio Nos ha ayudado a que departamentos de recursos humanos también en empresas más convencionales y más estándar Se planteen que los modelos de trabajo, sobre todo en profesionales IT, tienen que cambiar eh, ¿Y por qué tienen que cambiar? Porque hay modelos eh, que tienen que desaparecer obligatoriamente eh, porque se ha demostrado que una empresa puede convivir con una, con una no presencialidad ¿no? Y, y, y sacar su trabajo y su negocio adelante. Y esto eh, nos lo ha dado, por suerte o por desgracia, la pandemia y de ahí que los modelos de trabajo en este tipo de perfil hoy tengan, tengan que generarse eh, con, con, con nuevas modalidades. ¿no? Y ahí existen las tres modalidades, es decir, la, la modalidad presencial que, como os decía, es una modalidad que muchas empresas se tenían antes de la pandemia y que hoy ya descartan porque entienden que no van a ser competitivos. Y han pasado a la segunda fase, ¿no? que es el modelo híbrido. El modelo híbrido que consiste en un modelo en el que combina la presencialidad con el home office y que aparte en muchas compañías algo que se está haciendo muy bien es delegar eh, esa eh, autonomía de... Que si hoy me quedo en casa trabajando o hago home office o voy a la oficina, al propio empleado, no al propio profesional IT. Esa autonomía que se deriva en confianza en el empleado ha ayudado a muchas empresas a evolucionar, a traer más talento y a desarrollar el talento que tienen dentro. Y luego está el, el, el siguiente modelo, que, que es el modelo full remote, un remoto completo, que para mí este tipo de modelo... Eh, es muy entendible en empresas más digitales o que ya nacen con un modelo más digital y que ya las primeras contrataciones ya se basan en ese modelo, eh, pero que también hemos visto en ocasiones empresas que empezando en ese modelo han considerado que deberían pasar a un modelo más híbrido, ya han, ya han, ya han puesto un puesto físico de, de oficina donde poder reunir a su gente. Y entonces el full remote para mí es un modelo con un riesgo más alto si lo que quieres es generar engagement y cultura de trabajo. pero también es verdad que es un modelo que a día de hoy pues empieza a aplicarse en muchas compañías también. Eh, muchísimas gracias. Eh, ¿Y qué busca actualmente el perfilite en una oferta de trabajo? Bueno, lo primero que te diría es que lo que busca es una empresa con una mentalidad, un mindset moderno, no, un, un mindset actual. Eh, que entienda y que comprenda que, que si un modelo es productivo y es demostrable, la productividad da igual si se hace. ...desde la oficina, supuesto de su desarrollo laboral o se hace desde, desde, un, desde, desde su casa. ¿no? Entonces, eh, ¿qué busca el, el, el perfil IT? Flexibilidad por parte de una compañía en el modelo de trabajo, capacidad de tener la autonomía de decidir dónde y cuándo trabajar. En, el, en segunda opción... De, de todos esos modelos, un modelo que está encajando muy bien es el modelo híbrido, como os decía antes, y muchos profesionales buscan ese tipo de modelo, porque lo que nos damos cuenta es que cuando le ofreces al, al profesional esa flexibilidad de decidir, lo que está, la tendencia que está sucediendo es la contraria a la esperada, ¿no? Es a medida que te digo, eliges ir a la oficina o quedarte en casa, la gente. Cada vez más está yendo más a la oficina para generar, bueno, pues porque también yo creo que hemos, eh, nos hemos hartado un poco de estar en casa durante estos últimos meses y la gente está decidiendo unirse más a hacer equipo, a hacer engagement, a hacer cultura de equipo y, y eso se consigue más en la oficina de una forma más presencial que, que home office. Como tercer punto os diría el proyecto tecnológico, eh, los stacks con los que trabajan las compañías también son muy importantes. Y luego, por último, que tengas un plan de carrera para estos perfiles eh, innovador, retador y, y, y con potencialidad de desarrollo. Y en el cuarto y último punto, evidentemente, las condiciones económicas. Eh, hay dos plazas muy tensionadas eh, salarialmente en, en España, que son la zona de Cataluña y la zona de Madrid, eh, donde la competencia por el talento IT es enorme y donde mmm, los ratios de mejora salarial que hemos visto en los últimos dos años, eh, hablamos de entre un 10 y un 15% de fondos anual en el crecimiento salarial de estos perfiles, que es algo muy poco habitual, que no se da en otros profesionales fuera del mercado IT y que, y que también hace pues que evidentemente los profesionales lo estén aprovechando. ¿no? Es un momento para, para, para poder entrar en, en entornos salariales más competitivos de hecho yo me, me he encontrado en, en más de una ocasión a nivel de directores de tecnología de, incluso más Barcelona que Madrid el, el, una cierta premura, a premio por, por poder contratar, porque necesitan eh, muchísimos perfiles de, para sus departamentos porque realmente están un poco lastrados en su crecimiento por la falta de necesidad de perfil de IT, pero me comentaban algún director de tecnología que la competencia no era Madrid-Barcelona sino era incluso empresas de Silicon Valley, que desde el extranjero, eh, a base de, de inversión de, de Estados Unidos y de sueldo de Estados Unidos, se podían eh, capturar, contratar, atraer a perfiles IT muy muy desarrollados para sus compañías. ¿Estás Todo. encontrando esa, esa captación de perfiles eh, locales por parte de compañías foráneas? Sí. Sí, sí, es algo que está empezando a ser habitual al final el mercado de, de profesionales IT a día de hoy es mundial tienen eh, los modelos de contratación tan flexibles y que, y que tengan la opción de trabajar full remote te permiten también pues captar talento de cualquier otro país y, y esto por supuesto lo estamos viendo y es verdad que a nivel eh, salarial España no resulta hoy ser el país más competitivo eh, para, estos, eh, para estos profesionales, ¿no? eh, ya que pues eso, está en sueldos en Estados Unidos o, o en Europa pues su, su, pueden ser más atractivos y por supuesto que sí que lo estamos viendo eso Emilio. Mm. Y, y también a nivel de a nivel de, de este tipo de perfiles eh, también me he encontrado en más de un foro en el que participo habitualmente un rechazo eh, frontal a, hacia una vuelta al 100% de presencialidad. Comentabas tú de hacer un, momen, un momento híbrido, de darle las mayores facilidades a este tipo de perfiles que hoy día están, están buscados, pero me estoy encontrando eh, que hay muchas empresas que están planteando un 100% presencial eh, como si no hubiera pasado absolutamente nada y un rechazo bastante frontal eh, de decir voy a necesitar servicios de recruiting para que mover el perfil y cambiarme de empresa a la primera oportunidad. Eh, ¿Estás encontrando que ese nivel de rechazo sea tan fuerte como te comento? Bueno, a ver, yo lo que te diría, Emilio, es que el planteamiento de la empresa que quiere volver a la presencialidad absoluta, y hablo del departamento de IT y todo el profesional sí. de IT, ¿eh? yo no, me mezclo, no mezclo con otros perfiles, creo que creo que está haciendo la mejor estrategia para perder todo el talento que tiene dentro de su compañía actualmente. Entonces, yo creo que ahí es cuando los, los departamentos de recursos humanos tienen que intervenir eh, y hacer, como ya me cuentan muchas empresas, que están haciendo un tipo de career path y de, y de, y de modelo de trabajo diferente para las personas que trabajan en Haití Y ya, ya están empezando a diferenciar las condiciones que ofrecen en otros departamentos a los que lo están ofreciendo en Haití, Que esto antes había muchísimo rechazo. Emilio, era algo que las compañías no querían para nada diferenciar eh, condiciones laborables de, de un perfil de IT respecto a otros compañeros de otras divisiones. Pero a día de hoy, el que quiera volver a un modelo presencial en este tipo de perfil, yo creo que, que está haciendo la mejor estrategia, estrategia para perder talento. Y, no, y, no, y, y se aprovecharán muchas otras empresas. Claro, hay empresas que están muy alerta a los cambios de, de modalidad de trabajo de otras compañías para, para, para precisamente eso, para ser más atractivos que ellos. Pues, eh, antes de pasar con, con tu última pregunta y al siguiente sí. invitado, eh, a los que estáis por el chat, Adri desde Twitch, muy buenas. Alberto, Mercedes, Juan, muchísimas gracias por vuestro feedback. Y en la última pregunta de, de este bloque con, contigo, Daniel, te quería plantear de cuáles son los riesgos a corto y medio plazo, tanto para eh, atraer talento como para fidelizar talento eh, dentro de los departamentos de Haití. Vale, si lo basamos en los tres modelos de trabajo que hemos hablado hoy, el modelo presencial te pone en un 100% de riesgo tanto en la atracción. Bueno, en la atracción, mira, para que os hagáis una idea, nosotros a día de hoy ya nos estamos planteando como compañía de servicios de recruitment en IT, si alguien que nos habla de una presencialidad absoluta del perfil IT, si nos vale la pena incluso eh, prestar ese servicio. De reclutamiento, porque realmente nos damos cuenta que, que es ir en contra, es ir en contra, y te encuentras profesionales que a lo mejor alguno por la circunstancia te va a aceptar el proyecto, pero ya no es que te acepte el proyecto, es que se mantenga en el proyecto. Nosotros no buscamos a profesionales para que estén cuatro, cinco o seis meses en un proyecto, buscamos a alguien que pueda desarrollar una carrera profesional dentro de la compañía donde le introducimos. ¿no? Entonces, si el cliente está 100% obcecado con que el modelo debe ser presencial, eh, nosotros somos embajadores. Ahora mismo, de trabajar por esos modelos híbridos y full remote, ¿no? Y entonces, si no no, no acepta ese modelo de trabajo o cree que no nunca llegará a él, probablemente el planteamiento es si debemos colaborar con este tipo de compañías. Eh, en el segundo caso, eh, el modelo eh, híbrido para nosotros es el modelo que está siendo más atractivo y mejor aceptado tanto por el profesional como por la empresa. Creo que en, amba, en, en, este, en este modelo ambas partes se sienten cómodos eh, y creo que está funcionando muy bien. Aparte le da mucha autonomía y mucha confianza al, al profesional... Y para modelos de crecimiento es el que, el que creo que, que va a tener mayor éxito. Aparte, es el más sostenible. El más sostenible en, cu en cuanto a mantener la cultura de, de la compañía y a, en mantener el engagement, porque al final no nos olvidemos. El contacto físico genera engagement y el contacto presencial genera engagement. Y, y ese es, por por último, el, el modelo full remote. el Para mí el riesgo que tiene es, por un lado, tienes muchísimas ventajas en la, en la atracción de talento. Creo que es un modelo muy atractivo para atraer talento y es muy muy vendible cuando tú a alguien le dices trabajo para una compañía que su modelo de trabajo es full remote. Pero creo que tiene después, si no estás bien organizado y tienes estructuras muy sólidas como compañía, tiene muchas carencias este modelo. Y, una, y, la, y las principales son cómo generas engagement, cómo desarrollas profesionales y cómo generas una cultura del esfuerzo, del trabajo, de la productividad alta dentro de, de tu organización. Entonces, yo os diría que hoy el modelo intermedio, eh, y combinable con, las dos, con los dos eh, modelos más extremistas es el que 100% recomendaría Pues mira, te paso una pregunta de, de audiencia de Mauricio Durán eh, que nos consulta que eh, si los talentos logran empoderarse adecuadamente tanto en el modelo remoto como en el híbrido y si surge, surten efecto positivo ese tipo de recomendaciones eh, como valor agregado eh, eh, ¿se empoderan los perfiles en híbrido y en remoto? Bueno, esto es un poco lo que estaba comentando ahora. Para mí, un modelo híbrido genera más empoderamiento que un modelo remoto. Pero es verdad que una empresa bien construida, con un modelo de negocio construido muy digital... Y con un modelo de atracción ya desde el inicio de la estructura con un full remote, eh, con un remoto total, es capaz también de generar mucho engagement. Pero para eso tienes que trabajar muy bien otro tipo de herramientas que, que en ocasiones eh, ya no son el trato cercano, humano, físico, eh, sino otras herramientas más digitales que te permiten generar ese engagement. Ahora, aún ya sí, yo soy partidario de que el modelo híbrido, como el modelo híbrido, no generarás un engagement con un modelo remoto. Pues mira, con tu permiso, vamos a saludar a Chechu Velayos. Muy buenas, Chechu. Hola, buenas, Emilio. Buenas, Daniel. Muy buenas, Chechu. Aquí tenemos a nuestro siguiente invitado y, Daniel, agradecerte que tanto hayas respondido, a Mauricio, como que hayas iniciado este esta conversación acerca de todo lo que es recruiting y los distintos modelos de trabajo que tenemos hoy día con los perfiles IT. Muchísimas gracias, Daniel. Un placer, Emilio. Pues nos vemos en el próximo debate de Entre Directores y de Tecnología del, del 18 de 18 de noviembre. Novembro. Sí, señor. Muy bien. Saludos. Saludos, Que va muy bien. Hasta ahora. Eh, muy buenas, Jesús. ¿Qué tal? Emilio? Pues estamos en este en este live de hablando eh, sobre tecnología. Y, y, y antes de nada, si quisieras eh, presentarte muy brevemente para que los asistentes de este live te conozcan un poco. Sí, bueno, pues yo soy Chechu, eh, soy de la empresa STR Sistemas, una empresa que, que fundamos hace camino ya de 15 años eh, y nos dedicamos fundamentalmente a administrar sistemas, implantar infraestructura, gestionar eh, infraestructura en cloud, ese tipo de cosas. Eh, la idea al final es, es, es que las empresas se dediquen a, a su producto, a, a escalar el negocio y se despreocupen de algo que realmente en la mayoría de los casos, salvo que tengas una empresa de puramente de tecnología, eh, no aporta mucho valor como es la parte de, de sistemas y de, de infraestructura y eso es un poco lo que lo que hacemos. Pues, eh, por comenzar eh, a, a preguntarte, te quería, te quería lanzar. Eh, ¿Qué estrategia eh, deberíamos de seguir para un escalado adecuado de nuestra infraestructura en un momento tan sensible como pueda ser este próximo de Black Friday? Bueno, a ver, el, el tema del Black Friday y es complicado en todos casos, ¿vale? En... Dependiendo de, del tipo de negocio que tengamos, pero especialmente pues, cuando hablamos de Black Friday hablamos de e-commerce e y, y de, de productos SaaS y la, la recomendación que yo haría es que se haga con tiempo, ¿vale? Es decir, todo lo que sea la planificación de escalado y de, de crecimiento de la infraestructura la, la hagamos con tiempo. Eh, lo ideal es escalar... Eh, previamente, ¿vale? No, no esperar a que sistemas, pues como puede ser los otros autoscaling de, de Amazon o de, o de otros eh, proveedores eh, funcionen por arte de magia de, pasando de, de 0 a 10.000 en, en cuestión de segundos, entonces lo ideal es escalar previamente y para ello además eh, recomendaría pues, que se hayan hecho pruebas de carga, pruebas de estrés para no, no tener sustos, no tener sorpresas. Eh, otro punto a tener en cuenta pues, es utilizar soluciones pues, tipo CDN y, y similares que nos permitan tener capas de caché externas a nuestra propia plataforma, nos quiten carga de, de la plataforma, de, de nuestros sistemas y además mejoren la experiencia de los usuarios que, que seguramente tendrá un resultado importante en, en, la, en las transacciones que, de esos días. Muchas gracias. Eh, eh, te quería preguntar también, estamos creando eh, cada vez arquitecturas e infraestructuras más complejas eh, las organizaciones y es algo que veo bastante habitualmente, pero ¿es necesario eh, entrar en un modo de, de mayor complejidad eh, cuando creamos nuestros proyectos? Bueno, pues todo va a depender del momento en el que estés en tu proyecto, en tu empresa y, y en tu momento de negocio, ¿no? Al final... Es cierto que, que hoy en día yo veo una sobreingeniería en, en el tema de las arquitecturas, tanto a nivel de software como, como de sistemas, desde momentos muy iniciales, ¿vale? Tenemos las arquitecturas de microservicios eh, en donde hay 20 capas con sistemas de colas, con, con, con mucha complejidad, ¿no? Con contenedores, con Kubernetes, con, con muchas eh, tecnologías que conocer que dificultan eh, inicialmente al menos el, el la, la velocidad de desarrollo y la, la facilidad de gestionar. Y en un momento inicial, pues personalmente creo que es una cosa que en la mayoría de los casos no es necesaria, salvo que igual que decía antes, estemos construyendo un, una solución puramente tecnológica. Evidentemente esto va cambiando a medida que nuestra empresa, nuestro negocio va creciendo, la tecnología eh, debe de pasar a ser una cosa más estable y ahí es donde tiene sentido que vayamos eh, invirtiendo tanto tiempo como, como esfuerzo de, de desarrollo ya no solo en la parte de desarrollar productos desarrollar negocios sino también en la parte de desarrollar buena tecnología vale y eso incluye el tema de las arquitecturas entonces la, la respuesta no es ni un sí ni un no es depende del momento en el que nos encontremos lo que sí considero que, que es un error que, que es habitual y que hoy en día encontramos bastante es seguir el, el hype no la, la moda de eh, para desplegar un proyecto que es un WordPress básicamente Necesito montar un Kubernetes, necesito un sistema de despliegue continuo, necesito un sistema de integración con, con 20 APIs y necesito 10 servicios que se tienen que llamar entre ellos ocho veces para, para poder hacer eh, la presentación de un blog. Pues evidentemente eso es desproporcionado y no tiene ningún sentido. Y estamos en un momento de donde los Kubernetes están teniendo muchísima tendencia y reconocimiento, están bastante de moda. ¿Y ventaja e inconveniente en usar este tipo de contenedores como los Kubernetes? Pues a ver, el, la, la desventaja básicamente es la que, la que ya hemos comentado y es el, el tema de, de que, bueno, hay que evaluar en primer lugar si es la tecnología que necesitamos en función a nuestro momento, nuestro punto de, de, de, del arte ¿no? que tenemos en, en el ciclo de desarrollo. Si eso es así y, y en muchos casos lo va a ser, vale, incluso en, en proyectos que estén empezando, eh, la ventaja es sobre todo eso, la facilidad que nos da en, en el ciclo de desarrollo, el poder tener la misma versión de mi aplicación, tanto en lo que yo pruebo en mi portátil como desarrollador, como en lo que se prueba en un entorno de preproducción o de, o de, o de QA, como en lo que va a ir al final a, a un sistema de producción. Evidentemente eso es una ventaja eh, de una manera espectacular y, y con eso tenemos que olvidar, en principio, la, la histórica frase de en mi entorno local funciona, ¿no? eh, Olvidarnos un poco de eso y que al final el entorno es el mismo el que va pasando de... El producto es el mismo el que va pasando de un entorno a otro. Y al final en producción tendremos una copia exacta o prácticamente igual de lo que un desarrollador está probando en su portátil. Entonces ahí es la mayor ventaja, ese, ese ciclo de desarrollo que podemos modificar. Y luego, eh, otras ventajas muy añadidas, por supuesto la escalabilidad, las soluciones que nos están dando los proveedores de cloud para, para todo este tema de, de clúster de Kubernetes, ¿vale? que, que ya no solo tenemos que, que, no tenemos que administrar el 100%, tenemos que encargar de, de la parte que nos corresponde, pero no del 100%, como puede ser la gestión de, de los masters. Y eh, la posibilidad de escalar, la resiliencia, ¿vale? Es súper bueno todo el tema de cómo gestiona Kubernetes, por ejemplo, el tema de, de, de, los, deploy, de los deploys con, con los rolling los updates. De manera que, eh, es, eh, si se hacen bien las cosas, es muy difícil que tires el servicio en un pase a producción, por ejemplo, ¿vale? Entonces, todo eso son ventajas. Y luego, pues inconveniente, además de que hemos comentado, hay uno que hay que tener en cuenta y es la velocidad de desarrollo, ¿vale? La velocidad de desarrollo que tiene Kubernetes es una tecnología bastante joven y que está evolucionando rapidísimo. Hay que saber que si te metes en este tipo de tecnología tienes que adaptarte muy rápido, evolucionar muy rápido y estar dispuesto a estar actualizando y modificando cosas prácticamente de manera continua porque la evolución es abismal y es bestial la velocidad que tiene. Pues eh, vamos a introducir a nuestro próximo invitado. Muy buenas, Adrián. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Emilio, ¿qué tal? A, a ambos os veré este próximo jueves 18 de noviembre, en un debate entre directores de tecnología, que justo esta mañana acabamos de, de colgar el, el cartel de aforo completo. Y daros las gracias a ambos por apoyar y, eh, este próximo debate entre directores de tecnología. Un placer, Emilio. Encantado. Pues, eh, Chechu, un placer charlar contigo y me quedo por aquí con Adrián. Nos Muy vemos, Buenas. Muy buenas. Buenas. buenas, Adrián. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Pues antes de, de comenzar eh, nuestra conversación, eh, ¿quién eres que hacéis en Digital Handmade? Muy bien. Bueno, pues lo primero, agradecerte, Emilio, que cuentes con nosotros para este live interesante. Eh, está siendo bastante, bastante ameno y, y creo que productivo. Y como dices, pues me presento. Eh. Mi nombre es Adrián Ibáñez, soy responsable de desarrollo de negocio de Digital Handmade, empresa que este año, precisamente, estamos cumpliendo 20 años. Estamos de, de celebración del 20 aniversario y, básicamente, lo que hacemos es prestar servicios IT eh, profesionales a empresas. Estamos en el sector de la infraestructura IT, pero estamos muy focalizados y centrados en lo que es la ciberseguridad. Eh, lo que nosotros llamamos la ciberseguridad 360 grados, pues que enfocaría, englobaría desde soluciones tradicionales, pues como pueden ser los endpoints, firewalls hasta soluciones ya mucho más avanzadas para empresas que tengan alguna necesidad mucho más específica en esa capa, capa de seguridad que, que supone una estrategia de ciberseguridad, como puede ser la ciberseguridad con inteligencia artificial. Bueno, pues en, en este ámbito nos movemos y damos servicios a las empresas, como decía antes Chechu, ¿no? para, para darles tranquilidad, que se, que se dediquen a su negocio, que esta no sea una, que la ciberseguridad o la infraestructura IT no sea una, una preocupación para, para ellos en la medida de lo posible. Sí, en la vida de lo posible, porque la, la situación hoy en cuanto a la ciberseguridad, lo, al menos lo, yo lo que me veo es que hay eh, un compromiso cada vez mayor, pero que las empresas eh, desde hace tiempo tendrían que haberse implicado mucho más en algo tan profundamente importante. Y sí. por comenzar el, el, tu turno de, de preguntas, quería preguntarte primero, ¿cómo ves el panorama actual de la ciberseguridad eh, a nivel de hoy día? Pues, co como bien dice Emilio, a ver, es un panorama complicado, por una parte complicado, sí que es cierto que se están dando muchos pasos eh, por parte de las empresas, pero también están dando muchos pasos por el otro lado, ¿no? Por el lado oscuro. Entonces, en ese sentido, han confluido, digamos, que dos, dos factores, eh, que uno, uno es un factor interno a las empresas y otro es un factor, el factor externo, ¿no? que, digamos, el factor interno es es el, el inherente que viene de la propia digitalización, ¿no? La digitalización, esa dependencia tecnológica que nos hace estar mucho más expuestos a, a, a nuestra información, eh, donde, donde guardamos nuestra información, nuestros servidores, pues dependamos de esa tecnología que quizás antes no era, no era tan evidente ese proceso, ¿no? Todo eso, eh, los, los malos, ¿no? Que, que, que también son listos, pues uh -huh. lo han hecho notar y, y ese factor externo, eh, pues ha hecho que la ciberdelincuencia no solo aumente en números sino aumente en organización, ya estamos hablando de, de, de pues esos grupos organizados de cibercriminales, ¿no? Hablan de, de, de ciberataques de nación, ¿no? Hablamos de, de, de, que, de que hay una estructura detrás que que, va, que que también destina muchos recursos, ¿no? Incluso dicen que, que reinvierten, ¿no? Lo que lo que los rescates de ransomware, pues pues los reinvierten en la mejor infraestructura, en unos ataques eh, realizados por máquinas a velocidad máquina, entonces eso es, eso es complicado defenderlo si, si no contamos con unas herramientas similares, ¿no? Y es cierto pues que, que, que es notorio, ¿no? No, ¿no? no estamos descubriendo nada, ¿no? Eh, trascienden pues, pues ciberataques grandes y la situación pues en ese sentido... Más que preocuparnos, pues nos debe, nos debe ocupar, ¿no? Pues, pues que, es, que es un riesgo que está ahí, eh, ya no es un riesgo solo en los que se percibe desde los departamentos IT, sino que, se sino que se percibe también a nivel directivo, ¿no? Ya es una de las preocupaciones mayores por encima de, de, de, de ventas, por encima de, de la parte legal, pues es, es un riesgo que está ahí, ¿no? Y en cualquier caso es una amenaza global, ¿no? Ya antes pensábamos que si cibera ciberatacaban a una empresa, pues el problema era de la empresa, pero claro, ahora... Eh, eh, las consecuencias las podemos sufrir como, como empleados, pero también como usuarios, ¿no? Si ciberatacan a, a, a nuestra empresa de, de, de telefonía, puede ser, con filtración sí. de datos, con parada de servicio, eh, a nuestros proveedores, decir, al final es una amenaza global que además pues, pues nos, nos está tocando pues, por, por estas varias, varias vías, ¿no? Bueno, en cualquier caso, es cierto que con la pandemia también ha habido un antes y un después, porque con toda la parte del teletrabajo, que también comentaba el compañero de, de Michael Page, eh, todo el trabajo en remoto, eso ha supuesto a las empresas también eh, que tengan un perímetro de defensa mucho más amplio, eh, ya no tengan solo que defender el perímetro de su oficina, sino pues que ahora con todo el trabajo en remoto, toda la movilidad, pues, pues se ha añadido también una capa de complejidad y, y, bueno, pues todo eso es una coctelera que hay que gestionar convenientemente pues porque, porque es, un, es un tema que, que la realidad es que, que es un riesgo, es un riesgo, es un riesgo para, para la empresa en general y, y bueno, pues hay que, hay que gestionarlo. Y, de hecho, a nivel de las empresas que están siendo ciberatacados, eh, okay. bastante conocidos son las empresas de, que están cotizando bolsas. Recuerdo el ataque a, a la empresa que lleva un, un oleoducto en Estados Unidos que casi deja a buena parte de Estados Unidos durante tres semanas, casi un mes eh, sin poder echar gasolina en, en sus coches, para lo que representa para ese país. Y no es que, falte, no es que le faltara petróleo en esta escasez que estamos empezando a vivir, sino simplemente que todo lo relacionado con ese producto y esa gasolinera, simplemente no funcionaba. Y entonces te quería preguntar, ¿está, ¿estáis viendo desde vuestras posiciones en digital handmade, ¿estáis viendo algún tipo de, de patrón o qué empresas están siendo eh, más ciberatacadas y cuál debe ser el nivel de preocupación real y pragmático que deben de tener estas empresas. Pues mira, por ejemplo, durante la pandemia sí que se percibió que lo que eran las infraestructuras críticas sí que fueron un foco claro de ciberataques, ¿no? Porque hubo ciberataques muy local, muy focalizados en hospitales y en, en esas infraestructuras críticas que, que comentabas antes, ¿no? Pues obviamente eh, eh, alguno trascendió, otro no trascendió tanto. Eh, ahora, por ejemplo, eh, ha trascendido últimamente pues, el ciberataque a una universidad muy conocida de, de Cataluña. Todo lo que son el sector público también está poniéndose últimamente en el foco, pero lo cierto es que aunque trascienda eh, que... Eh, lo que pasa en empresas grandes, los problemas que pueden tener empresas grandes o instituciones, organismos grandes, la realidad es que no hay un patrón claro y que afecta a grandes y a pequeños. Nosotros nos hemos encontrado desde pequeñas empresitas que mediante el fraude de suplantación de correo electrónico del proveedor pidiendo el cambio de número de cuenta, pues con mil euros se han esfumado. Eh, casos pequeñitos, desde luego casos grandes. Entonces no hay, no hay un patrón y la, y la preocupación pues, pues tiene que ser de, de todas las empresas, y evidentemente del grado de madurez tecnológica o de esa exposición que comentábamos antes. ¿no? Sí que es cierto que hay un sector de aquí al futuro que creemos que va a ser complicado defender, que es el sector industrial, por todo lo que va a conllevar la industria 4.0, ¿no? toda esa conectividad, el 5G, el Internet of Things... Entonces, los, los entornos industriales... Eh, van a tener cierta complejidad a la hora de, de poder gestionar todas estas ciberamenazas. Pero bueno, eso es, daría para hablar mucho eh, lo que sería también la ciberseguridad en entornos OT, no tanto en entornos eh, IT. Y en la parte de, de recomendaciones tenéis una amplia experiencia en Digital Handmade. Eh... Mm -hmm. ¿Cuáles serían las recomendaciones que daríais tanto para evitar, que creo que sería lo más importante, o minimizar eh, los daños una vez que estamos siendo atacados? Hay, hayas dicho una palabra clave, Emilio, que es la de, la de minimizar, porque la de evitar, eh, nosotros intentamos ser claros y no llevar a, a engaños con, con las empresas y, y les decimos que la cuestión no es... Eh, si les van a ciberatacar o no, sino cuándo, eh, en mayor o en menor medida, o has tenido un susto o, o, o, o simplemente no has picado con alguna de las estrategias que, que realmente eh, están utilizando los, los ciberatacados, si has tenido la suerte de no recibir un ciberataque dirigido con ingeniería social en el cual eh, conocen los cargos, eh, bueno, hemos visto cosas bastante, bastante fuertes a nivel de... de de, de preparación no de preparación previa. Entonces, con esa premisa, con la premisa de que nos van a acceder a atacar, lo, lo primero que nosotros siempre recomendamos es tener un buen sistema de copias de seguridad, o sea, básico, básico, y que esté actualizado con regularidad. Aquí la empresa se tiene que, se tiene que preguntar cuánto tiempo sería capaz de, de aguantar. Eh, eh, sin disponer de la información. Pues podría estar un día, una hora, dos horas, ¿cuánto tiempo? Entonces, eso sería, eso marcaría un poco el límite de cada, de cada cuánto debería tener eh, la disponibilidad de, esa, de ese sistema de copias de seguridad. Aquí, por supuesto, lo podemos eh, hacer complejo todo lo que queramos, ¿no? desde planes de contingencia, planes de recuperación ante, ante cualquier tipo de desastre, pero bueno, lo básico, y, y en esto pues, eh, la estrategia es tener sistemas de copia de seguridad, actualizados con regularidad y, sobre todo, eh, que no estén almacenados no en, en el mismo sitio, ¿no? Que juguemos con varios, con el entorno cloud, con el entorno físico, pues, para, para que si pasa algo, pues, bueno, pues poderlo, poderlo recuperar con la, con la máxima celeridad posible, ¿no? Y luego sí que hablaría, hay otra palabra que también recurrentemente decimos a los clientes, que es eh, que, tengan, que tengan siempre lo más actualizado posible todos sus sistemas, ¿no? Tanto los sistemas de, de equipos y de software... Eh, es, es una cosa que puede resultar bastante obvia, pero, pero continuamente nos encontramos que no se actualizan los parches de Microsoft, por ejemplo, pues cada dos semanas prácticamente saca una actualización, un parche, saca una actualización de software, pues, pues que, que en muchas ocasiones lo que corrige son vulnerabilidades que, que, que, están, usando que están usando los ciberatacantes, ¿no? Eso también se puede llevar a los sistemas de antivirus, a los firewalls. Bueno, con tenerlos constantemente actualizados eh, es otra de las recomendaciones que, que, que tiene que estar en esa hoja de ruta. ¿no? Un tema también súper importante y que realmente atajaría gran parte, gran parte del problema sería eh, tener formado y concienciado a, a toda la plantilla de ciberseguridad, toda la plantilla en la temática de la ciberseguridad en la empresa. Eh, que la gente del departamento comercial, del departamento marketing, todos sean eh, capaces de reconocer los emails sospechosos, los fraudulentos, todos esos intentos de, de phishing, eh, es, es, con eso, pues gran parte del problema eh, se solucionaría. Pero claro, ¿qué pasa? Aquí eh, no siempre, siempre los humanos tendemos a, a bajar la guardia, en muchas ocasiones entra un término que también nos gusta a nosotros decir mucho, que es la ciberfatiga, ¿no? el ciberestrés, el eh, entonces, bueno, pues a veces... No, no es suficiente con, con que la plantilla esté concienciada, no solo para detectar esos, esas posibles intrusiones y esos comportamientos anómalos, sino pues, bueno, pues para que sean conscientes de que la seguridad IT también depende, como decimos antes, de, del comercial, no solo depende del departamento IT, es una cosa general de la, de la empresa, porque si la brecha llega pues, por, un, por el departamento comercial, pues, pues, pues el problema lo tiene toda la empresa. ¿no? Sí. Y ya por último, eh, por la parte que nos trae, ¿no? diríamos que, que, que es importante contar con, con un servicio de ciberseguridad externo, un partner pues que ayude pues eso, a, a, a minimizar, a hacer en muchas ocasiones ser una extensión del departamento de IT, si lo hay, y si no, pues un apoyo al, al, a, la parte, a la parte de infraestructura, pues que esté continuamente informando, que esté monitoreando cómo está nuestra red, Cómo, cómo están esas medidas de seguridad, que se asegure de, de cómo están los backups... Bueno, pues hay una serie de, de acciones que, que con un servicio externo de ciberseguridad pues, pues siempre hay más garantía de que se están haciendo las cosas bien, se están haciendo las cosas correctamente y es un apoyo a, a que la empresa al final logre ese objetivo que, que hemos comentado de, de estar lo más tranquilo posible dentro, dentro de lo que cabe. ¿no? ¿Cuántos cuánto disgustos nos ahorraríamos si las empresas se plantearan darle una, un poco de más formación o simplemente darle algo de formación en ah. temática IT, pero no solo al departamento adecuado, sino a toda la empresa? Claro, nos claro, ahorraríamos claro. Así muchos disgustos es, Así es, así es mm -hmm. Pues esta mañana eh, me he despertado con una desagradable noticia de que a un amigo le han asaltado y, y robado eh, su cartera de... De bitcoins y era un ataque dirigido, o sea, sabían quién era él, eh, una, una situación profundamente desagradable. ¿Estáis viendo si hay, está viendo ciberataques eh, completamente inteligentes y enfocados a personas con bitcoins o que hayan dicho públicamente que tenían este tipo de cartera eh, con una capacidad económica alta eh, para eh, realizar ese tipo de robos? Con, con bitcoins, no, pero hemos ya tenido noticia de, de otros ataques absolutamente espeluznantes que es eh, simulando la voz, o sea, con, llevando la inteligencia artificial para simular la voz y hacerse pasar por, por directivos. Con lo cual ya, o sea, es que son ciberatacos que, que suelen ser combinados por correo electrónico y por teléfono, como, como ha pasado ya alguna vez aquí en, en España, pero, pero ya cuando se consigue simular la voz mediante mediante esos mediante esos mediante esa tecnología de inteligencia artificial ya uh -huh. te planteas eh, hasta dónde se puede llegar sí, es, es complicado es complicado los big sí. fake aplicado a voz eso eso sí, sí que suena espeluznante y, sí. y me suena que también ha salido una noticia al respecto hace poco o sea sí, sí, sí. habrá que tener realmente muchísimo cuidado eh, algunas for eh, formas para eh, contactaros eh, ¿Preguntaros información acerca de, de vuestros servicios de ciberseguridad? Sí, bueno, pues básicamente os animamos a que veáis nuestra página web, es digitalhm.com y bueno, pues ahí tenemos una muestra dentro de lo que se puede sintetizar de, de, de todo lo que ofrecemos a las empresas, como decía antes, ¿no? en este abanico de, de soluciones, dependiendo, siempre, siempre intentamos ajustar ese grado de madurez y ese grado de recursos que tiene la empresa, eh, empezando por una, por una matriz coste-impacto, ¿no? desde acciones que tienen quizás coste menor, pero un impacto, un coste menor, pero un impacto mayor, a, a, a soluciones que al final se ajusten a la empresa, si, siempre basándonos en, esa, en, en ese estado de madurez. Empresas pues, que están más habituadas, que ya, que ya pues, pues, tienen, eh, han hecho incluso auditorías de riesgos para descubrir cuáles son sus riesgos, auditorías de vulnerabilidades, toda esa parte del, del conocimiento, de cuál es tu infraestructura para tomar medidas, también nos parece, nos parece básica, no se trata de tomar medidas porque sí, sino pues eh, saber dónde, dónde, dónde pongo los, los huevos en la cesta, ¿no? por decirlo así. Pues muchísimas gracias Adrián, y como comentaba al principio de, de tu intervención, nos vemos en el debate entre directores de tecnología del 18 de noviembre. Nos vemos pronto, eso es. Saludos. Un saludo. Y con vosotros comentaros, si os ha gustado este like, este live por favor eh, dejar el comentario, lo leeré en este tiempo antes de cerrar, dejar un like, compartir, os lo agradecería y mañana os veo en un live específico acerca de hablar acerca de las nuevas tendencias para el año 2022 en, en negocio digital. Eh, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo live. Saludos.